Domingo 16, día de la madre, general madre. La madre de los pescados está sacando mi amigo acá. Parece Lisa hermano, que. ¿sí? ¿Qué pesca ¡Mira! Lisa? Y acá? Mira qué pescado. Mamá. Seguimos. No, está no, la salada. ¿Qué Bueno, Tommy. La de Tommy. General María, Tommy. después lo empezamos. ¿A quién se lo dedicaba esto? ¿Sí? ¿Vas a sacar eso? Nah, lo sí. <risa> Néstor, ¿hay equipo o no hay equipo? No, no, no, no. ¿Eh? La verdad, me saco el sombrero. Eh, me saco el sombrero. Dale okay, dale okay. <risa> Otro más. Espectacular. Terrible, terrible pescado. Ponelo acá así, arriba de agua, ahí para que se vea. La canceladora. ¿Pescado de 50? ¿Qué pescado? Eh, allá está para mí, Nada, no, no allá está para mí. Terrible. ¿Pescado de 55. la, la danza el cielo, ¿eh? Que se ve ahí.